Listo. Ahí comenzó. Dice que la sala está bloqueada. Bueno, buenas tardes. Estamos comenzando aquí este, el, este esta nueva edición del de, de curso del bautismo. Hoy, de alguna manera, con un poco de, de, de una, una situación no, no deseada pero es la situación que estamos teniendo. Y entonces estamos acá en vivo con Tatiana, estamos en vivo también con Joana, que ella nos está escuchando a través de la línea telefónica, y estamos justamente queriendo compartir esta, este momento eh, de, de reflexión, este momento de estudio, con aquellos que no, nos, no pueden estar Así que eh, primero bendecir a todos y qué les parece si oramos para estar comenzando esta hermosa, eh, esta hermosa eh, tarde. ¿Sí? Ahí yo voy a desbloquear por las dudas de que alguno se pueda sumar a la sala en forma virtual. Ahí está, desbloqueé la sala por las dudas y, y ya, ya comenzamos. Pero qué les parece si oramos, si decimos Señor gracias esta tarde porque podemos estar juntos aquí, eh, en este curso, de una manera hoy no tradicional, no convencional, pero juntos, eh, sabiendo de que vos tenés un propósito y sabiendo de que eh, este curso lo estamos haciendo porque queremos obedecerte, queremos cumplimentar este requisito tuyo y, y queremos estar de acuerdo para que en este tiempo eh, no solamente podamos bautizarnos, sino también acercarnos mucho más a ti. Gracias por la vida de Joana, gracias por la vida de Tatiana, gracias por la vida de Nancy, y gracias por la vida de cada uno de los que está haciendo este curso de manera virtual, porque esta es la modalidad que podemos hacer en este momento. Gracias. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, y que esta tarde sea una tarde bendecida en ti. En tu nombre. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Y bueno, acá estoy con un problemito con mi luz. Ah, ahora sí. Ahí está mejor. Bueno, voy a compartir la pantalla para que la puedan estar teniendo. Y nosotros estamos ahora en lo que sería el final de la clase 2. ¿Ustedes pudieron ver el video eh, de la clase pasada? ¿Lo pudieron no, no estar puedo. observando? Vos no, no. no pudiste, Tatiana. ¿Vos, Joana, pudiste verlo? No, yo no pude, bien. Bien, entonces este, vamos a hacer un repasito con... Eh, un pequeño repaso, la clase número 2 dice, orar y leer la Biblia, dónde y cómo comienzo, y teníamos tres eh, puntos importantes para eh, tener en cuenta, dice, aprenda la importancia de pasar un tiempo con Dios, comience a hablar con Dios en un tiempo diario a través de la oración, y dice, continúe leyendo su Biblia diariamente. Entonces el versículo clave está en ese pasaje tan lindo de, Primera de Juan 5.14, así que si lo tienen a Primera de Juan 5.14, lo vamos a estar repasando. Primera de Juan es justamente la primera carta de Juan, allí al final de nuestras Biblias. Yo voy, tengo acá la Biblia en papel, tengo la Biblia este, Reina Valera, y Primera de Juan 5.14 dice lo siguiente. Eh, Ustedes la encontraron ahí en sus, en sus casas, ahí donde están, tienen sus Biblias. Mm. 5.14 5.14, ¿lo encontraste, Joana? Se lo leo, a ver si es lo que tengo yo A ver, léelo eh, ¿San Juan 5.14 o no? Primera de Juan Ah, Primera de Juan, entonces, porque el que tengo acá dice después, le halló Jesús no. En el templo le dijo Claro, ese es el Evangelio según San Juan, pero nosotros estamos buscando la primera carta ¿Eh? La primera Bien. carta de Juan que está muy, muy cerquita del Apocalipsis. Allí atrás de todo, de nuestro Nuevo Testamento, está la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. A ver, fíjate si la podés encontrar, Joana. Tatiana, ¿vos la encontraste? Sí, claro. que. Bien, Yo lo, tengo. ¿lo tenés? Dale, a ver, léenos, Joana, a ver qué dice Primera de Juan 5.14. Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Bien, ¿Qué, vos, ¿vos tenés otra versión, no es cierto, Tatiana? No, porque estoy con la, como estoy con el celular, estoy con, también con la con Reina Valera, así que ah, tengo perfecto. la misma. Ah, perfecto. Listo. Está muy buena también la versión Reina Valera, porque dice y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, es una muy buena definición de cómo el Señor actúa frente a las peticiones que hacemos. ¿sí? Él actúa conforme a su voluntad. Y entonces vos y yo tenemos esta hermosa oportunidad de acercarnos a Dios y de estar eh, teniendo esta comunión y esta confianza de orar, de pedirle cosas. Y, y de hecho, cuando empezamos a conocer a Dios, comenzamos a tener una vida de oración, comenzamos a tener una vida de acercamiento a Dios, una vida donde comenzamos a conversar con Él como si fuera un amigo más de los que tenemos a nuestro alrededor, pero no es un amigo más, es el mejor amigo que podemos tener. Y entonces ahí comienza a hacerse una relación tan, pero tan este, particular y tan íntima que nos permite tener esa confianza. Sí, eh, miramos un poquito más abajo en nuestro material, dice un subtítulo, Tiempo a solas con Dios. Y ahí nos lleva a cuatro versículos para que sepamos cuándo, con quién, cómo, por qué, y qué cosas podemos hacer durante el tiempo a solas con Dios, y qué hará, durante nuestro tiempo, qué hará Dios durante nuestro tiempo a solas con Él. Haciendo un breve resumen, yo les eh, recomiendo que los puedan estar haciendo también ustedes en, este, en sus casas, luego este material, pero haciendo un breve resumen, cuando, eh, acá vemos que Jesús oraba y él le gustaba orar mucho de madrugada, Jesús oraba mucho de madrugada, a él le gustaba orar en esa hora donde nadie molesta, ¿sí? donde nadie está este, eh, molestándonos o donde no tenemos ninguna interrupción, y vos sabés que ese es un lindo horario para orar, eh, pero no es el único horario, podemos orar de madrugada, podemos orar a la media mañana, podemos orar a la tarde, podemos orar al mediodía, podemos orar a la noche. No sé si a ustedes les ha ocurrido que se han levantado de madrugada y este, a, le pasó el insomnio que no suele pasar a muchas personas, y aprovecharon para orar en ese momento aprovecharon para orar ahí eh, en medio del silencio, en medio de, de, de, de esa quietud donde todos descansan y aprovecharon para orar. Y también es un hermoso momento de la madrugada, es un hermoso momento eh, para orar cuando estamos eh, eh, viajando, cuando estamos viajando hacia nuestros estudios, hacia nuestros trabajos, eh, antes de, de presentarnos a diferentes, eh, diferentes responsabilidades, orar. Porque el tiempo de oración es un tiempo maravilloso. Por eso dice cuándo, y bueno, Jesús oraba este, eh, en un, un tiempo específico. Lo bueno es que podamos poner ese tiempo. Yo sé que, por ejemplo, eh, Tatiana está trabajando, eh, sé que, Joana, vos también estás trabajando, ¿no? Sí, yo voy vuelvo caminando en bici, así que eh, uso mucho ese tiempo, la verdad que sí. Y viste, entonces... Dejar un tiempo exclusivo para hablar con Dios. ¿Eh? A mí me encanta también a la mañana temprano, porque a la mañana temprano acá en casa hay mucho silencio. Y ese momento es un tiempo donde me dedico con el Señor, me preparo mi mate, eh, voy con mi Biblia, o, o a veces con la Biblia electrónica, con la computadora o con el celular, y me pongo a, a leer la, la Biblia, y tengo ese momento de comunión con Dios, y para mí es un momento clave del día. Si yo tengo un buen momento de oración, ese día es un día bendecido. Ese día es un día este eh, donde tengo herramientas para enfrentar las diferentes circunstancias que, que enfrentamos, porque todos los días tienen sus propias sus propias luchas. Y entonces eh, Dios bendice, bendice mi día, bendice eh, e inclusive me da fortaleza, me da sabiduría. Entonces yo eh, trato de no perderme ningún día y, y no perderme ese momento de oración, ese momento de oración. ¿Con quién? Bueno, eh, el Señor, te, te cuento y por eso estamos haciendo un breve resumen, el Señor le gustaba orar solo, Él oraba solo, Él no, no oraba con compañía, y no digo que eso no es, eh, no es aconsejable, al contrario, orar con otra persona siempre es bueno, pero hay que tener un momento de oración solos. Solos, claro, eh, porque eh, ese momento es un momento exclusivo con Dios. Y Jesús oraba solo, se apartaba, eh, no tenía eh, compañía para orar porque él quería tener ese momento, momento de comunión con Dios, ¿sí? Solo, ¿sí? Y bueno, obviamente, este, cómo eh, va a depender de, de, de, de, de cómo estemos cada uno de nosotros. ¿Por qué motivos vamos a estar orando? Tenemos muchas cosas para estar orando por, eh, con, con Dios y los diferentes motivos. Y obviamente, ¿qué cosas vamos a poder hacer durante nuestro tiempo a solas con Dios? Y ponernos a cuenta, orar para que Él nos ayude, orar pidiendo perdón por los diferentes este, eh, pecados que hemos cometido, por eh, las omisiones que hemos hecho. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios seguramente nos va a perdonar, nos va a restaurar, nos va a sanar, nos va a fortalecer, porque la oración eh, es una, una herramienta que tenemos los que conocemos a Dios, los cristianos, para que el poder de Dios pueda estar actuando de una manera maravillosa en nosotros. Es como respirar, ¿eh? la oración es nuestra vida espiritual, y oramos, ¿sí? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Dice ahí el punto 3 de nuestros eh, estudios, dice Hebreos 4.16, dice, eh, a ver, vamos a leer ese pasaje porque a mí me encanta ese versículo que está en Hebreos. Hebreos es una carta también que está ahí cerquita de, de Primera de Juan, un poquito más para atrás. Pero Hebreos 4, versículo 16, a ver si lo podemos encontrar. ¿Sí? ¿Lo encontraron? ¿Lo encontraste, Tatiana? Uh -huh. ¿Lo ¿Estás ahí buscando? 4.16. 4.16. A ver... Le vamos a pedir a Tatiana que nos lea, ¿sí? Después yo te lo leo para que vos escuches también, Joana, ¿sí? Claro. Dale, a ver, léelo. Acerquémonos Tatiana. pues, acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y a dar gracia para el oportuno socorro. Bueno, eh, la semana pasada yo estaba no. diciendo de que no, ese era... versículo que ¿Sí? Ese era. Era, era, sí, 4.16, sí. 4.16, lo leíste perfecto. Sí, sí, sí. Está bien. Este versículo dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es tan interesante ese versículo, porque dábamos el ejemplo eh, la semana pasada de la persona, el hijo, la hija de algún tipo de autoridad, ¿sí? Y poníamos, por ejemplo, la mayor autoridad que tenemos acá en nuestra provincia, es el gobernador, ¿sí? Es nuestro gobernador, eh, Alberto Rodríguez Sá. Imagínate, su hijo o su hija, eh, no tiene que pedir una audiencia para hablar con, con el gobernador. Si yo pido una audiencia a David Acevedo, que él no lo debe registrar, solamente soy un número ahí en, en, en todos los este, que estamos trabajando como docentes, eh, y si yo pido una audiencia, se, me van a dar una audiencia pero de acá al 2024, más o menos, ¿no? porque no soy conocido, no, y probablemente no, no, no esté muy interesado en escucharme, y, y bueno, eh, como son educados me van a dar la audiencia, pero me van a poner allá este 15 de diciembre del, del 2024, ¿eh? para que yo pueda tener una audiencia con él. Ahora, ¿qué pasaría si se presenta su, su hija eh, para hablar con él? Primero que no va a tener que pedir audiencia, porque eh, la, la relación de confianza va más allá del, del, del cargo de él, es su hijo, es su hija, eh, no va a tener que eh, pasar por los eh, filtros de los secretarios y los ministros y los este, viceministros, y va a tener entrada al despacho gubernamental. Bueno, algo similar es lo que nos está diciendo, y obviamente que el cargo de Dios es mucho mayor que el de cualquier gobernante, de, nuestra, de nuestras provincias o de nuestra nación, eh, Dios es mucho mayor. Y Él me dice que me tengo que acercar confiadamente al trono de la gracia, que me acerco allí donde Él está reinando, y que no solamente que me voy a acercar, sino que dice, eh, eh, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Voy a alcanzar misericordia y voy a hallar gracia, ¿sí? Misericordia, que no la merezco, porque por eso necesito misericordia, él mira la, lo, lo, mi, mi corazón, que no alcanza a, a ser un corazón apto, por eso eh, necesito misericordia, y yo necesito gracia, yo necesito encontrar gracia, hallar gracia, para ese socorro oportuno. Vos sabés que Dios nunca... Llega tarde. A veces que estamos, eh, nuestra ansiedad nos mata. Eh, yo eh, reconozco que soy ansioso. La otra vez había contado eh, públicamente que a mí eh, hay una fuerza, no sé cuál es, pero hay una fuerza que me impulsa eh, cuando me estoy bañando a salir rápido del baño. Entonces no termino eh, de secarme bien los pies, no termino de secarme bien la espalda y me pongo la ropa y me queda toda mojada. Y, y cuando salgo me pregunto, esto me pasa a menudo, me pregunto por qué este, eh, estoy tan apurado. Y no sé por qué estoy tan apurado. Pero es esa ansiedad de terminar, de salir de, de, de esa situación eh, y, y, y de tenerlo todo rápido y, de, y, y nunca termino de hacer las cosas bien. Y vos sabés que eso me pasa con diferentes circunstancias. Soy muy ansioso. No sé si vos sos ansiosa eh, o, o ansioso. Pero imagino de que compartimos un poco esta ansiedad porque queremos tener todo resuelto. Y te sobreviene, me sobreviene un problema, ¿y qué quiero yo? ¿Quiero ya tenerlo resuelto o no? ¿O no te pasa a vos eso? Quiero ya tener la solución. Y entonces si no tengo la solución estoy casi como que desesperado porque lamentablemente eh, mi situación es endeble y me siento mal pero dice que yo voy a alcanzar misericordia y voy a hallar gracia para el socorro oportuno. O sea, Dios no va a llegar tarde. Dios no va a llegar tarde. Así que esto está maravilloso. Por eso te invito a que después completes estos eh, ítems que tenemos ahí, de los versículos eh, de, de cómo tenemos que orar. Ahí tenemos justamente el Padre Nuestro, que vos lo debés conocer. Eh, para que tengamos como un modelo de oración, y evidentemente Dios va a responder nuestra oración. Y nosotros nos habíamos quedado en este, algunos puntos aquí, fíjate que eh, me gustaría que nosotros podamos leer el punto 5, eh, donde dice, y ahí vamos a buscar Mateo, el, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11, así retomamos, donde nos quedamos la, la semana pasada, Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 7 al 11, mirá lo que dice. A ver, fíjate si lo podés encontrar, yo aprovecho mientras estamos buscando, estoy tomando unos mates amargos acá en mi casa, esta es la ventaja de poder estar en, el, en, en la virtualidad, ¿no? Poder tomar unos matecitos. Uh -huh. La oración y la regla de oro. Exactamente. ¿Querés leerlo, Joana? Sí. sí. ¿Vos sí, ya sí, la encontraste, Tatiana? Sí sí. sí, sí. Perfecto. A ver, dale, Joana, léelo. Del 7 al 11. Pedir y se os buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Y si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos, buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuán más vuestro padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que piden? Excelente. Eh, qué hermoso este pasaje, ¿no? Porque nos invita a ser perseverantes. ¿eh? A ser perseverantes. Y acá nuestro apunte dice, basado en el tiempo verbal usado en el idioma original, Jesús está diciendo realmente, sigan preguntando, sigan buscando, sigan golpeando. ¿eh? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Es un presente continuo el que está hablando cuando dice pedir, ¿sí? Está diciendo pedir, pero es continuo. Es como pedir ahora, pero también pe pedir dentro de un ratito. Y pedir mañana, y pedí pasado, y, pedir, y seguir pidiendo. Porque la, eh, la regla de oro de la oración es ser constantes. A ver, yo te consulto, eh, un poco de chusma que soy nada más, eh, y después te cuento lo mío, pero te consulto. ¿Hubo cosas que le hemos pedido a Dios y todavía Dios no nos ha respondido, no nos ha dado una respuesta ante ello? ¿Te pasó? ¿Tenés alguna eh, cosa que le pediste a Dios y todavía Dios no te lo respondió? Dios ha sido muy claro cuando yo le he pedido realmente de corazón y estaba preparada para recibir. Ajá, perfecto. No, porque uno por ahí... Le tiene miedo. porque Uno puede necesitar cosas, pero también tiene miedo. Entonces eh, hay que prepararse en los tiempos de Dios para poder recibir también lo que estás pidiendo. Cuando he pedido, con seguridad y con deseo, siempre Dios me respondió. Y ahí está una clave, ¿no? Porque a mí me ha pasado que he pedido algunas cosas, pero después es como que me olvidé, se me pasó y dejé de pedir. Ahora, ha pasado otras cosas. Cuando, como bien dice Joana, la necesidad, la circunstancia, el, el momento, me apremió tanto que he pedido a Dios y he tenido respuesta de Dios. He tenido respuesta de Dios. Entonces, eh, creo que ahí, y, y, y seguramente que te habrá pasado a vos, ahí nos damos cuenta de que, en definitiva, viste que se piden cadenas de oración por diferentes circunstancias, por diferentes personas, ¿Y cómo, cómo nos acercamos a Dios en nuestro momento de necesidad? Hay personas que por ahí lo tienen a Dios casi este, eh, en, en un estante eh, perdido de, de, de algún armario eh, de, de, de ahí de su casa y en el momento de necesidad se acuerdan de que Dios estaba eh, pendiente. Y Dios está pendiente para tu vida, Dios está pendiente para mi vida y Dios quiere que nosotros podamos ser eh, esos hijos, esas hijas, que estemos en comunión con Él. Por eso la oración, este, este tiempo de oración, tiene que ver con esa constancia, con ese momento de perseverar en la oración. Pedir, este, buscar, llamar, ¿sí? Todo el que pide. Eh, acá da un ejemplo de eh, cuando nuestro, eh, nuestros hijos nos piden comida, eh, nosotros nos desesperamos y le damos comida, ¿sí? Y no somos tan crueles de este, darle algo que no le sirva para su alimentación. Acá el Señor pone el ejemplo, dice, si eh, le pide pan a eh, alguno de sus hijos, ustedes no le, van a, no, le, no le dan una piedra, ¿sí? O si le pide un pescado, no le dan una serpiente. Eh, en definitiva, le damos lo que nos están pidiendo. Y dice, si ustedes, siendo personas que no son este, eh, del todo buenas, Sí, él, él dice, ustedes siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿sí? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué tremenda está, esta parte, ¿no? A mí me encantó esto. Y hay otro pasaje que más abajo hay también en nuestros apuntes, que está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Fíjate, Filipenses 4, 6 y 7. A ver si lo encontrás. Filipenses 4, 6 y 7. ¿Sí? Sí, ya está. Ya lo encontraste. ¿Lo encontraste vos, Tatiana? Sí, sí. ¿Querés leerlo? Sí.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 ¿Sí? Y esto tiene que ver con mi ansiedad, con lo que estábamos diciendo recién. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué estábamos diciendo recién? Que pecamos muchas veces, todos pecamos, de ser ansiosos, ¿no? Y dice, por nada estéis afanosos, sino no sean conocidas vuestras peticiones. Qué lindo esto, ¿no? Que sean conocidas mis peticiones. Yo tengo necesidades. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? cuando tengo necesidades. Las hago conocidas y oro, ¿sí? Y, y en vez de estar preocupado por lo que puede pasar o lo que puede no pasar, le pido a Dios, ¿eh? sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está poniendo tres tipos de oraciones que son muy interesantes, ¿sí? Ahí está hablando de toda oración que conocemos como el tiempo donde hablamos con Dios, pero después da una variante de la oración, dice ruego. ¿Y qué es el ruego? El ruego es ese momento en que vos y yo le decimos a Dios, mira, Dios, necesito y estoy angustiado porque necesito que vos estés escuchando mi oración. Ya no es una oración de petición, sino es una oración de ruego, de clamor. Y todo mi ser está este, pidiéndole a Dios y estoy compungido hablando con Dios. ¿Sí? Eh, yo diría que casi eh, al borde de, de, del llanto, pero pidiendo, rogando a Dios. Dios, vos podés hacer esto. Y hay otra variante que dice ahí, por, con toda oración y ruego, que dice también con acción de gracias. Porque hay un momento donde voy a agradecerle, voy a alabarle y le voy a agradecer. Y hay veces que la acción de gracias antecede a la respuesta de Dios. Te doy un ejemplo, ¿sí? Te doy un ejemplo. Este, estoy atravesando una enfermedad, supuestamente estoy atravesando una enfermedad. Este es un ejemplo, ¿sí? Y yo sé que esta enfermedad es una enfermedad que está haciendo daño a mi cuerpo. Y estoy pidiéndole a Dios que me sane. Pero llega un momento en que comienzo a agradecer a Dios, comienzo a hacer una acción de gracias. ¿Y en qué consiste? A decirle, Señor, yo de antemano te agradezco porque vos ya me sanaste, ya me, me diste esa sanidad completa, ya todo mi ser comienza a recibir ese alivio y dejo de recibir ese dolor porque te comienzo a agradecer y te alabo Dios porque tu poder es tan grande. Entonces me estoy anticipando al milagro de Dios, y comienzo a agradecerle de antemano. Eso es una acción de gracias. Cuando lo hago? Evidentemente este, lo puedo hacer cuando estoy eh, en comunión con Dios. Y entonces son estas variantes de oración que las puedo usar en el momento en que lo necesite, en el momento que deseo. Dice, con toda oración, dice, y ruego, eh, y con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de esto? El versículo 7 me da un resultado muy, pero muy prometedor. ¿sí? ¿Cuál es el resultado de esto? Dice, el resultado, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer eh, el Señor? Me va a dar paz. Y vos sabés que, si yo te pregunto a vos y me pregunto a mí, si fuera, tendría un espejo acá, grande, y me pregunto y digo, ¿qué es lo que más estoy queriendo en este momento? Te aseguro que vamos a estar coincidiendo todos en que todos necesitamos una gran dosis de paz. De paz de Dios. De paz, de seguridad, de completa Seguridad de que Dios está actuando a nuestro favor, y que yo puedo descansar en Dios. Entonces, vos tenés problemas seguramente hoy, ¿sí? Y, y, y yo también los tengo, y estamos inmersos en una sociedad donde estamos llenos de problemas, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Es más, ¿qué te parece si en este momento oramos? ¿Sí? Vos tenés necesidades seguramente, ¿sí? Yo las tengo. Joana, ¿vos tenés necesidades? Sí. Tatiana, ¿vos tenés necesidades? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Qué te parece si oramos? No, no, no te invito a que las publiquemos, ¿sí? Justamente se está grabando, no es necesario que lo, que lo publiquemos. Pero ahí en tu corazón le vamos a pedir al Señor esto, ¿eh? y ahí oramos. Y Le decimos, Señor, gracias por esta noche. Gracias porque esta palabra que estamos leyendo es una palabra tuya. Y Señor, seguramente que cada uno de nosotros ha estado orando por diferentes necesidades. Y hoy seguramente, hoy, este 7 de abril, han ocurrido otras circunstancias que nos estuvieron... Probablemente quitando un poco esa paz, sacándonos de ese eje de tranquilidad, sacándonos de ese eje de seguridad. Y hubieron noticias que no nos han agradado, Señor. Y, y se han sumado a otros, a otros problemas que estamos teniendo, atravesando, luchando. Por eso, en este instante, a esta hora, nosotros rogamos, Señor, te clamamos, y aún agradecemos esa hermosa mano tuya que ya está obrando en nuestro favor, trayendo sanidad, trayendo libertad, trayendo provisión, trayendo esa paz que estamos necesitando. Y tu paz comienza a llenarnos y a darnos seguridad de que vos estás actuando. Vos estás actuando en nuestros problemas familiares, en nuestros problemas espirituales, en nuestros problemas laborales, en nuestros problemas de salud, en los problemas que tenemos de nuestros seres queridos. Y oramos que esa paz nos esté llenando de ti, Señor. Oramos, porque este es un tiempo tuyo, Jesús. Gracias porque estás haciendo milagros y te lo agradecemos. Hacemos acciones de gracias en este momento. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén. Yo creo que Dios se manifiesta con su poder y su palabra nos da una tremenda seguridad, ¿sí? Hay un versículo más que vamos a estar eh, compartiendo, o unos cuantos más. Fíjate, Primera de Juan 5.14, que recién estuvimos ahí, y vamos a leer, a ver, Primera de Juan 5.14. Vamos ahí a, a ese pasaje, ¿sí? Primera de Juan 5.14. Ahí tenemos un perrito. ¿Tenés un perrito, Joana? Sí, está en el patio y a esta hora, como sabes que ya estoy en casa, la dejo entrando, pero que me juzguen estoy acá. Claro. Me ¿Viste? También. Y sí, pobre, claro, ¿viste? Está acostumbrada, a, acostumbrado, es un perro, ¿no? Sí, es una perrita, me la llamaron ah, Tatiana. Ah, una perrita, está acostumbrada a que vos le hagas mimos. Y se está poniendo un poco celosa, pobre. Bueno, <risa> A Dale. El 14 dice, que lo habíamos leído hace un ratito, ¿no? Al principio. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. oye. Entonces, ahí nos pregunta, ¿a qué tipo de oraciones Dios responde? ¿Qué sería una respuesta leyendo este versículo este, eh, correspondiente a, a, a, a las oraciones que Dios responde? ¿Qué crees vos? Según este versículo, ¿a qué tipo de oraciones Dios responde? Cuando tenemos confianza. Esta es la confianza, ¿sí? Tenemos confianza en Él. Y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de oración responde Dios? Conforme a su voluntad. ¿Eh? Está interesante esto porque... Eh, a veces pedimos muchas cosas que son muy buenas, pero por ahí no pedimos lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y acá nos está diciendo que tenemos que pedir conforme a su voluntad, ¿no? Conforme a lo que... Claro, conforme a lo que Dios quiere. Dice este, eh, algunos puntos ahí. La oración debe ser dirigida al Padre Celestial. O sea, tenemos que dirigir la oración... Al Padre. ¿Te acordás del Padre Nuestro que está ahí en, en Mateo 6.9, Que lo sabemos casi de memoria, ¿sí? Mateo 6.9, yo creo que lo, lo sabemos de memoria porque de chiquitito hemos aprendido el Padre Nuestro este, eh, y, y lo tenemos presente en nuestra, eh, en nuestra retina este, de, de, de, de, nuestro, de nuestro cerebro, ¿no? Eh, Mateo 6.9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro... Que estás en los cielos, ¿sí? Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, ¿a quién vamos a dirigir nuestra oración? Al Padre de los cielos. A Dios Padre. Le vamos a estar diciendo a Dios Padre. El segundo punto dice, la oración debe ser hecha en el nombre de Jesús. Y ahí nos lleva a Juan 14, 13 y 14. Ahora sí es el Evangelio según San Juan. Juan, San Juan, 14, versículos 13 y 14. Mirá qué lindo es lo que dice acá. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? 14, 13, 14. Sí. ¿Lo tenés, Tatiana? No, ahí tengo. 14... Vale, a ver, San Juan, 14, 13 y 14. Listo ¿Sí? Listo, y dice, y todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Si algo pidierais En mi nombre, yo lo haré O sea, lo tenemos que pedir En el nombre de Jesús Y le decimos En el nombre de Jesús, Padre Te pido en el nombre De Jesús Y lo interesante de todo esto, porque acá estamos viendo algo de lo que nosotros consideramos como la teología de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, ¿y dónde aparece el Espíritu Santo? Aparece, mira, acá, en Romanos 8, 26 y 27, que quiero que lo compartamos juntos. Romanos 8, 26 y 27, ¿sí? Romanos 8, 26 y 27, ¿lo encontraste? Sí. Lo encontró Tatiana. Vamos a esperar un ratito a Joana a ver que lo encuentre. 8, 26 y 27. Sí, 8, 20, 26 26 y 27. Bien, ya lo tengo. Dice, y de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, pues... ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Vos sabés qué nos suele pasar? Y, y, y acá te pongo alguna situación que probablemente te pasó, nos suele pasar que hay veces que no sabemos cómo orar. ¿Te pasó que no sabes cómo orar? ¿Te pasó sí. que no sabes cómo, sí. cómo orar? ¿Y entonces vos uh -huh. por ahí solamente decís la palabra Jesús o Dios, Dios, Dios, y no decís más nada. Porque no sabes cómo orar y no sabes cómo orar, y estás ahí, como que estás trabado, estás trabado, y orás, este, pero, pero no decís nada. Bueno, en ese momento comienza a actuar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se transforma en un intercesor junto con vos, y Él comienza a orar por vos. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Vos estás débil, yo estoy débil en ese momento. Y dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vos comenzás a decir, Dios, Dios, y te comienzan a caer las lágrimas. Y orás, y decís Dios, y ya no, no decís más nada. Pero comenzás a orar y comenzás a sentir la presencia de Dios. Y ese es el Espíritu Santo que te está abrazando y está intercediendo. Y esos gemidos son indecibles, pero está intercediendo y está orando al Padre porque Él está entendiendo que yo estoy en debilidad, que yo estoy mal, que yo necesito esa ayuda sobrenatural. Y Él sabe la intención del Espíritu y pide conforme a la voluntad de Dios. Y es bárbaro. Es bárbaro porque esto no lo puedo hacer yo, no lo puedes hacer vos, no lo puede hacer nadie, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a interceder por nosotros. Y Dios comienza a hacer una obra maravillosa. Y vos te sorprendes y decís, ay Dios, ¿cómo hiciste tantas maravillas? Es porque Él estuvo en el asunto. Él intervino, intervino el Espíritu Santo orando en mi debilidad. Es impresionante la obra del Espíritu Santo. Por eso vos y yo necesitamos, yo necesito del Espíritu Santo y necesito orar de esta manera. Muchas veces esas oraciones que parecen tan este, poco, eh, poco eh, elaboradas terminan siendo tan efectivas en la presencia de Dios, porque no soy yo el que oro, es el Espíritu Santo que intercede. Y eso es maravilloso, y eso es mi mejor ayuda. Y esto es lo que necesito yo. Lo último que podemos estar haciendo acá, y ya estamos terminando, este, hoy nos quedamos solamente con la clase 2, haciendo el repaso, y de paso este, eh, terminamos de hacerlo todo. Dice, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un volumen de 66 libros, escrito, escritos escritos, dentro de un periodo de tiempo de 1.600 años, por unos 40 escritores humanos de, de diversas características, pero todos ellos bajo la inspiración de Dios. Y ahí nos lleva a un texto que va a ser el último que vamos a leer ahora. Segunda de Pedro, que está bien al fondo, ahí cerquita de la primera de Juan. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Sí? ¿Lo buscamos? Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Sí, a ver si lo encontrás. Eh, primera de Pedro. No, segunda de Pedro, es la segunda. Segunda de Pedro, 1 del 19 al 21. ¿Vos lo encontraste? ¿Ya lo encontraste, Creo Joana? Sí. Bueno, lo leemos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual a seis vienen a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro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 la palabra de Dios. Estos eh, 66 libros eh, que tenemos, eh, que fueron escritos en 1600 años, y lo que nos está diciendo Pedro es que toda la palabra fue inspirada por Dios, dice los santos hombres de Dios, eh, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que tenemos como la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es un libro tan seguro, para que vos y yo podamos estar leyéndolos, para que podamos estar fortaleciéndonos, para que podamos estar aprendiendo. Es el libro que nos está enseñando a acercarnos más a Dios, a conocer más a Dios, a tener mejores herramientas para poder manejarnos en esta sociedad que, eh, lamentablemente, eh, nuestra sociedad no está pasando buenos momentos, pero nosotros tenemos algo mejor que, que creer en que todo va a cambiar. Creemos en un Dios que en realidad va a actuar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Por eso nos aferramos a la palabra y decimos, sí Dios, tu palabra es fiel y verdadera, porque fue y es la palabra profética más segura. Eso es lo que es la Biblia para nosotros. Y les dejo ahí una tareita, para que lo podamos estar haciendo, hay unos textos ahí que dice, leer la Biblia ayuda a crecer, fu a crecer fuerte como cristiano, ayudando a derrotar al pecado, y prepara para servir a Dios. Y la tarea es la siguiente, tenemos que leer 2 Timoteo 3, 16 y 17, y tenemos que identificar algunas razones útiles para leer la Biblia. Luego, tenemos que leer 1 Pedro 2, 2, el Salmo 119 y 18, y tenemos que responder a esta pregunta. ¿Qué actitud debemos tener para leer la palabra de Dios? Luego tenemos que leer Santiago 1, 22 al 25, y contestar esta pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra contestación al leer la Biblia? Y por último, vamos a leer Josué 1, 8. ¿Cómo podemos ser exitosos leyendo la palabra de Dios? Y estas preguntas, estas este, consignas, las vamos a hacer, pero para la semana que viene. ¿Se animan a hacerlo? ¿Lo van a poder sí, hacer? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Entonces, los feliz, las felicito a Tatiana, este, a Joana y, y a los que van a estar mirando después, los felicito porque estamos en esta, en esta etapa culminando, este, culminando, transitando este curso de bautismo, así que felicitaciones. Acá terminamos el, la clase número dos, ¿sí? Eh, así que, bendiciones. ¿Y qué te parece si oramos para despedirnos? ¿Sí? ¿Oramos? Sí. ¿Les parece? Gracias Dios por esta noche. Gracias porque estamos eh, aún en la virtualidad. Eh, tu poder es el mismo, Señor. Y cuando empezamos a orar, cuando empezamos a hablar de tu palabra, comenzamos a sentir tu presencia y vos estás en nuestras casas donde estamos, a través del teléfono, a través de, de Messenger, a través de, de la Internet, a través de, de la virtualidad, porque tu Espíritu Santo no tiene eh, ningún tipo de impedimento para actuar. Por eso te agradecemos y bendecimos este tiempo, bendecimos este tiempo donde estamos cursando, bendecimos aún nuestras vidas, bendecimos todo lo que estamos realizando. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos llenes más de ti, y que nuestros momentos de oración sean totalmente eh, impactantes, que sean renovados en ti, Señor, que esos momentos de oración sean llenos de tu Espíritu Santo. Gracias Jesús, en tu nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Eh, termino acá y, y te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Joana, por estar aguantando ahí a través del teléfono. Y gracias... Este, Tatiana, por hacer el aguante acá en, en, en la transmisión en vivo de, de, este, de Messenger, ¿sí? Después les voy a subir el, el, el videito para que lo tengan y lo, lo puedan repasar y, o lo puedan compartir con los que no pudieron estar, ¿sí? Bendiciones y ánimo bueno, bendiciones, que estamos para adelante, ¿sí? Chao. No, chao, no, no, Joana. No, no, no. Chao, Tatiana. Chao, chao.